Hola, muy días, muy buenas tardes, muy buenas noches Mi nombre es Javier eh, Le vengo a traer esta aplicación de Dragon Ball Z Memoria Se trata de un jueguito de cartas para adivinar y pasar de nivel Abajo le dejo el link para el que lo quiera descargar Totalmente gratis Muchas gracias